Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, trailers y mucho más. Pero antes de comenzar, me gustaría hablarles de BeautifulHalo.com, una tienda online donde pueden adquirir suéteres, sudaderas o hoodies de una excelente calidad, que incluyen todo tipo de personajes animados, películas, memes, videojuegos y mucho más. De hecho, sí, ingresas a través de los links en la descripción del video puedes incluso tener un descuento en tu compra, que por cierto tiene envíos a todo el mundo. Ahora sin más, continuamos. Ya llegó la San Diego Comic Con 2019 y con ello muchas novedades en el mundo de la animación, entre ellas los primeros vistazos de lo que será la película de Steven Universe. Hace algunas semanas se había revelado que sería en su totalidad un musical y hace pocos días finalmente pudimos disfrutar de su primer tráiler con muchos más detalles de lo que será este filme. Primero tendremos que sucederá dos años después de los hechos ocurridos en Change Your Mind, con un Steven mayor que ha pasado todo este tiempo viajando entre los mundos donde están las colonias de las gemas, pero este ya ha decidido que es momento de volver a casa y pasar tiempo con sus seres queridos. En la tierra vemos como todo está muy tranquilo y que se encuentra en construcción una especie de comunidad, que seguramente es para las gemas que fueron curadas al final de la quinta temporada, pero esta tranquilidad se ve interrumpida cuando una gema misteriosa llega a la Tierra y tiene como propósito destruir toda la vida orgánica que habita en el planeta. Una vez más, las gemas de cristal deberán enfrentar al mal si desean salvar su mundo. Entre otras noticias, oficialmente tendremos una nueva temporada de DuckTales para Disney Channel. Y es que recientemente, aunque el estreno de la segunda temporada será para el día 20 de octubre, Disney Channel ha decidido renovar la serie animada para una tercera entrega. Junto a este anuncio se estrenó un video promocional donde podemos ver el cast de las voces originales grabando y divirtiéndose. Continuando con las noticias, hace algunas semanas hablamos del regreso de la vida moderna de Rocco a través del filme Cambio de Shift y esta vez al fin tenemos una fecha definitiva del estreno de este clásico originario de Nickelodeon para el día 9 de agosto. Además de esto, ya puedes disfrutar del tráiler oficial de la cinta en español, con las voces originales de Jeffer, interpretado por Roberto Carrillo, y a filbert interpretado por Ernesto Lecema. Pero si hablamos de la voz original de Rocco en Latinoamérica, lamentablemente el actor de doblaje que interpretaba este personaje, Carlos Íñigo, falleció el pasado 17 de septiembre del año 2017. Recordemos que en este nuevo filme veremos a Rocco y a sus amigos volver a casa luego de un largo viaje en el espacio, por lo que tendrán que adaptarse a los avances tecnológicos del siglo XXI. Y hablando de originales de Nickelodeon, también se ha revelado la fecha definitiva del estreno para Invasor Sim Enter the Florpus. La misma estará disponible en la plataforma de streaming el día 16 de agosto. Junto a esta noticia se reveló un pequeño video promocional donde vemos al pequeño Sim en un retrete. Según la sinopsis de esta película animada, Sim des Descubre que sus líderes todopoderosos jamás tuvieron la intención de venir a la Tierra. Por esto, Sim pierde confianza en sí mismo por primera vez en su vida, siendo esta la enorme oportunidad que su nemesis Deep ha estado esperando. Personalmente, es todo un alivio que finalmente tengamos ambas fechas definitivas. Recordemos que Rocco ya lleva un año de haber finalizado su producción, y Sim no tenía un futuro muy claro, por lo que esta venta de derechos al gigante del streaming opina yo que es lo mejor que les ha podido pasar, solo queda esperar sus estrenos y disfrutarlos. Entre otras noticias, Warner Bros. Animation ha revelado un nuevo tráiler de Scooby-Doo Return to Zombie Land, la nueva película animada de Misterio a la Orden. En su historia, tenemos que Scooby y sus amigos ganan un viaje pagado a un paraíso tropical, pero lo que no saben es que se trata de la isla Zombie. Cuando llegan, se dan cuenta de que habían estado allí antes y que no están a salvo cuando los zombies vuelven a aparecer y atacan el hotel. La misión de Scooby-Doo y sus amigos ahora es descubrir qué misterio hay detrás de la isla Este filme verá su estreno en el mes de septiembre del presente año directamente en formato digital, blu-ray y DVD Continuando con las noticias ya sabrán que la San Diego Comic Con de este año ha traído muchas sorpresas Entre ellas, un primer vistazo de lo que será la próxima cuarta temporada de Ricky y Morty Durante su panel se emitió un pequeño clip que sirve como adelanto de los 10 nuevos episodios que llegan en noviembre Recordemos que además de esto Anteriormente ya se han aprobado más de 70 episodios para la serie, por lo que tendremos mucho más de esta serie por un largo tiempo. Continuando con las noticias, Netflix decidió no ordenar una segunda temporada de Tuca y Berti. Este fue el mensaje con el que la creadora del show, Lisa Watts, informó a sus fans que todo acabó para esta aventura a través de su Twitter. La plataforma de streaming decidió cancelar la serie de Tuca y Berti tras el último reporte financiero. Recordemos que esta serie animada surgió tras el éxito de Bojack Horseman, y esta era la oportunidad que estas dos aves no dejaron escapar. Tristemente, al compararse con Bojack, han dejado la barra muy alta siendo comprensible que no llenaran las expectativas al no reunir el rating mínimo que Netflix exige. No obstante, muchos de los fans no están nada contentos con esta noticia, por lo que han armado una petición en shape.org para que renueven una segunda temporada. Creo que esto merita una pequeña reseña de la serie. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría escucharla en un próximo video? Déjame tu respuesta en los comentarios. Entre otras noticias, Shiran the Princess of Power llegó a Netflix para... Para quedarse Y es que esta serie ya se prepara para una tercera temporada. Así, la producción disfrutó de una visita a la San Diego Comic Con para presentarnos un panel con todo lo que debíamos esperar de estos nuevos episodios. En el tráiler recientemente estrenado, podemos descubrir un poco de lo que será esta entrega. Además de esto, se había anunciado anteriormente que la actriz Gina Davis aparecería en el show. Esto para interpretar a Juntara una mujer de aspecto rudo que es hábil en el combate y que tendrá su momento para enfrentarse a Adora y a la mismísima Shira. Por último, parece que esta nueva temporada tendremos algunas respuestas de los orígenes de Adora. Además del tráiler, se revelaron también varias imágenes promocionales que nos dan un pequeño vistazo de la temporada. Esto a través de su Twitter oficial de DreamWorks. Continuando con las noticias, esta vez pasamos al mundo de DC Universe con el estreno del tráiler oficial de la serie animada Harley Quinn. Según el panel de producción, esta animación será un poco más violenta que otras series animadas basadas en sus personajes. El tráiler muestra una Harley con el aspecto que vimos anteriormente en Suicide Squad y vemos que contará con todo el repertorio de villanos de Batman, incluido el mismísimo Batsy y su gran amor, el Joker. Entre otras noticias, Cartoon Network está por estrenar una nueva serie animada. El mismo es creado por Stephen Leary, quien formó parte del equipo de guionistas de Clarence. Producida por Cartoon Network Studios, The Fungis está previsto que se estrene en 2020. Además, Cartoon Network ha renovado a El Mundo de Craig para la tercera temporada y por otro lado a Víctor y Valentino que también serán renovados para una segunda temporada. Continuando con las noticias, un inesperado anuncio de la San Diego comic con Y es que Cartoon Network anunció que Sonic el Erizo realizará una aparición especial en el próximo episodio de la ser animada ok, que yo seamos héroes. Este episodio se titulará Vamos a conocer a Sonic. De la misma forma, también se podrá ver a través de la aplicación de Cartoon Network. Y hablando de estrenos, por si no eran suficientes las declaraciones de Viv en la momocom hace pocas semanas, compartió a través de la cuenta oficial de Hasbin Hotel una imagen promocional con el anuncio del estreno del piloto, que será para este próximo mes de octubre. Parece que esta vez las cosas van en serio y no tendremos que sufrir más retrasos. ¿Emocionados por descubrir esta historia? Otra de las sorpresas que nos dejó la San Diego Comic Con fue un pequeño adelanto de la intro para la próxima serie animada The Old House. Luz, una adolescente humana segura de sí misma, tropieza accidentalmente con un portal hacia un nuevo mundo mágico, donde se hace amiga de una bruja rebelde llamada Eda y un adorable pequeño guerrero llamado Kim. A pesar de no tener habilidades mágicas, Luz persigue su sueño de convertirse en bruja sirviendo como aprendiz a Eda en Old House y finalmente encuentra una nueva familia. The Old House llegará a Disney Channel en el año 2020. Para finalizar, ante el estreno de Infinity Train este próximo 5 de agosto, su creador Owen Dennis confirmó que se tratará de una miniserie. Como se especificó en el comunicado de Cartoon Network, la totalidad de sus episodios serán transmitidos durante cinco noches seguidas, dos episodios cada vez. A mí personalmente me habría gustado que tuviéramos un poco más de material de esta serie tan esperada, pero la verdad es que a través de su Twitter, Owen Dennis explicó que se aplicaría el mismo procedimiento que se utilizó anteriormente con la miniserie Más Allá de jardín. También aclaró que no nos preocupemos que él lo quería de esta forma, ya que Cartoon Network les dio total libertad en cuanto a cómo deseaban que se diera este proyecto. También por adelantado, ya Podemos saber los nombres que tendrán estos 10 capítulos y, además, durante su panel de la Comic Con se emitió el primer capítulo de la serie. Antes de finalizar, me gustaría anunciarles que el staff de Amino Steven Universe Español realizará una trivia. Esta trivia será sobre los datos que se han dado al respecto de la próxima película de Steven Universe, es decir, Realizarán un blog presentando el evento y el quiz. Allí podrás participar y tendrás que tratar de obtener la mejor puntuación posible. De aquí se le dará un premio a los tres mejores puestos, entre los que habrá títulos, perfiles destacados, amino coins, entre otros. Así que ya sabes, no olvides participar. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden darle like a la página oficial de Facebook para más noticias. También puedes seguirme en mi Instagram por si quieres conocerme un poco más.